La, a iniciar la grabación, vamos a cambiar de monachina a completar las misiones, las puras misiones, puras, puras misiones. Ah, Kanda Marty, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Bien, ¿y tú? Ah, todo bien, todo bien. Aquí tratando de completar las nuevas misiones para del Fortnite para los puntos de experiencia ¿te gusta esta nueva temporada? esta nueva temporada, pues me agradó el, los cambios del mapa me agradaron están muy bonitos este eh, no me gustó el pase de batalla no me gustó tanto. Digo, están bonitos algunos personajes, pero. Creo que el que menos me gustó fue el Eren Jaeger. Ese eh, sí está muy feo. Martí of the future. Se pasaron de lanza Dice, con ese personaje. La verdad, sí están bonitos. Ah. ¡Chinga tu madre! ¡Ay, güey! Casi me mata el. ¡Ah! ¡No! ¡Qué pendejo! Ah, <risas> qué baboso! Me agarré la cuerdita. No sé, lo único que no me gustó del pase de batalla... Pues es el Eren Jäger. Pero de ahí en fuera... Eh, me parecen bien. Digo, podrían ser mejores, pero ah, están bien. Como a veces grabo... Bueno, ahorita estoy grabando el audio para... Subí algunos videos al, al, al a los shorts de YouTube y también para hacer una edición en mis videos de YouTube, entonces, pues por lo menos para que no se escuche tan, para que se escuche un poquito más divertido de lo que no está. <ríe> sí, sí tengo que hablar, para que al menos se vea que sí me estoy divirtiendo, que es puras que son puras mentiras. Mentira, mi vida. Vamos a ver. ¿Cómo va la canción? ¡Ah! ¡Qué estúpido! No le he dado las gracias al autobús. ¡Maldita sea! No contraten el de ese tipo. ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Eh? ¡Chingue su madre! ¡Ah, mira, un huevo! Me van a matar. Mega Jacob, dice. Corre por esto. <risa> Desgraciado. Maldito, casi me bajo. Si no tuviese el escudo, el 50 de escudo Maldito extra, es me habría dado en la madre. Y No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Ay. Qué suerte. Ah, vamos a ver. Aquí está. Tengo que contratarlo, verdad. Con eso ya tengo un poquito de la misión. Ay, güey! Ah, me asusté. Ah, bien. Reunir huevos. Ya reuní los primeros huevos. Dos, tres, cuatro, cinco. Reúne huevos. Olvida fase de la tormenta. Gasta barras. Huevo dorado. Cerezos en flor. Ok, entonces. ¿Puedo irme acá? Déjenme ver si puedo llegar a esa. a ese lugar y completar una misión, creo. ¿Quién sabe? ¿Que no hay una misión acá? Cerezos en flor. ¡Ah! ¡Esto! ¡Qué es estúpido! ¡Ah! Vamos. Don pendejo. No sabía de lo que trataba Cerse en Flor. ¿Cuál es el otro Ceros en Flor? Vamos a ver. Adiós. Muy bien. Qué bonito. ¿Ese era de oro? Ah, no, no era de oro. ¿Oh, sí? Ah, no uno de oro, ¿no? Perfecto. Muy bien, ya. Me puedo alargar. Qué bonito con no eso, tan complicado eso de las misiones. jajaja <risa> ah, qué bonito me quedé traumadito con Assassin's Creed, Maldita sea el control de Assassin's Creed Quiero hacer cosas que hago en Assassin's Creed <risa> chale Necesito ver lo de las flores de Sakura Sakura caracap no no no no no no no no no puedes ir no puedo subir oh. estúpido estúpido estúpido estúpido estúpido no no ah. Maldita sea, hijo de su madre. Qué horrible. De esas veces en las que más se falta la espadita. Da madre. Uy. Ahí está. Flor de Sakura. Perfecto. ¿Dónde está el otro? Lado? Ah, está muy lejos. Bien, perfecto. Qué bueno. Gracias, este... Persona que murió. Ya no está, ¿verdad? No, creo que ya no está. Mierda. Parece que ya no. Ni pedo. Gasta barras. Ok. Reúne huevos. 11 de 20. Mm. 16 de 10. Reunir huevos. Huevos, alguien ha visto huevos por acá. Ah, ¡Qué bronca! Huevos, huevos. Huevos, huevos. Mmm, qué raro estar buscando eso ahorita en ese momento. Reunir barras. No reunir barras también. Ah, no gastar barras, baboso. Uh, 7 de 10, perfecto. No me han matado de pura suerte, como hace rato. Que me maté, prácticamente. Perdón amigo Fue sin querer ¡Ay qué idiota! ¡Ah, ¡No! ah. Qué estúpido! ¡Ay Dios no! ¡Ay Dios no! ¡No no no no no no no no! ¡Ah, ¡Qué idiota! Ah, espada. Gracias. Martí está y el no dice. No les pregunte. ¡Ay, güey! rápido rápido, rápido. Acá, okay, pero esa cosa ese guión bajo chango Dice. Holy. ¿Cómo está? Oh, Dios. Oh, fuck. Me bajaron. Me quedé sin nada. Qué feo. Ok. Sí, guión bajo, chango. Dice. Yo juego. Va, va, va, va. Va, va, va, va. Ahorita ya. Ah, qué bonitas están las espadas. Las amuador son de la mejor cosa que pudieron crear en Fortnite, aparte de los pinches. Siendo este. muy tramado con lo de los este. Jerema y el Noob. Con lo control del. Eso solo se utiliza para la movilidad. Después para atacar ah, es triste. una desgracia. Eso sí, de hecho sí, de... tiene razón, tiene razón. Solamente es pura movilidad. Pero creo que eso es lo que más importa. O sea, tomando en cuenta que el martillo. Venimos del martillo. no están no, allá ya los vi ah mal todo Ah, bueno. Gracias a Marty ganamos. O gané. Qué buena onda. No hice nada. Vamos a caer lejos porque necesito contratar a ese personaje. Solamente porque necesito contratarlo y está lejos y, no, y, y es probable que no me muera tan rápido. Las probabilidades son muy altas de que no valga madre tan feo. ¿Dónde está el personaje ese? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡No! Perro desgraciado me buscó. Y yo sin arma, maldito. ¡Oh, oh! ¡Ay, otro! No aguanto tu disparo, no aguanto tu disparo, no aguanto tu disparo. Te vi, desgraciado, te vi ¡Ah, El martiza peleando solo Axilio. Casi me muero Pero todo bien Todo se destruyó Dentro de, dentro de. Ah, uh, distancia recorrida en vehículo. Bajo Va bien, todo bien. Va todo Dice, muy bien. Bien bélicos, verdad? No oh. puede matarlo, ni pedo. Canta personaje random, cómo estás? Oh, pero no puedo contar. Ah, sí puedo. Ah, perfecto, ya la contate. Sin pedos. SR bajo chango Dice. Te falta un corrido tumbado en los sonidos del stream. ¿Qué tipo de corrido tumbado? 26, 27, ah, no, 28. Dice. No. Invita a tu amigo. 28. No, no contó. 30, perfecto. <coughs> El diablo. Este compa ya está muerto, no más que no le han avisado. Ah, contrata, me falta contratar a uno solo, lo de la moto y punto de captura del botín flotante. Ah, sí, lo del cerezos. Con este me dan mi, creo que es una mochila, ¿no? Comprar, pero me quedaría pobre. Pobre de ti. Jejeje. No, ah perfecto, nueva mochila. Eh, ya tengo una mochila, al fin Oh, se ve bien la mochila Mochila retro, puerta primavera Vamos a equiparla de una vez